Buenas tardes. Rosemary Tapia continúa con el anecdotario sobre sus novelas. Esta vez le toca a Travesías Mágicas. Recuerden que yo las divido en tres capítulos. ¿Quieren enterarse qué hay detrás de la creación de Travesías Mágicas? Sígame por mi canal de YouTube y del Eclipse. A la campanita YouTube le avisará cada vez que hay un estreno porque yo programo por estreno y después sales en los videos del público Travesías mágicas, mi novela más divertida mi sobrino Raulito me solicitó el día del niño que yo le dije ¿qué quieres que te regale? él me dijo tú no eres escritora, regálame un libro donde yo sea el artista. Pero eso sí, tía Memi, no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Me sorprendió. Pero yo les pregunto. ¿no es fácil. Seguir las indicaciones de un niño en una creación literaria. No obstante, Raulito es un niño creativo. Cinco años. Pero maravilloso. Yo le dije, yo voy a venir todos los sábados y vamos a hacer un capítulo. Me dice, está bien, tía Memi, pero no se te olvide que tiene que ser un libro que les guste a niños y adultos. Digo, perfecto, todos llevamos en el fondo de nuestro corazón un niño interior. Por eso travesías mágicas le gustan niños y adultos. Conversando con Raulito, me di cuenta que estaba muy solo, hijo único, cinco años. Me dice, yo estoy triste porque todos estamos encerrados y no puedo salir a jugar. Yo le dije ¿Sabes una cosa, Raúlito? Nosotros éramos seis hermanos, yo tampoco podía salir a jugar porque yo tenía asma y una salud muy débil, pero yo creé un amigo imaginario y con ese amigo imaginario me divertía mucho. Y me dice, tía Memi, explícame eso del amigo imaginario. Digo, bueno, el amigo imaginario no va a ser una persona como tú, tú lo vas a ver en tu mente, vas a jugar con él. Te va a ser compañía. Entonces me dice, me gusta la idea. ¿Cómo lo hago? Digo, dibújalo. Va a tener las características que tú quieras. Tú lo vas a dibujar como tú quieres que sea tu amigo imaginario. Bueno, Raúl comenzó a dibujar y a dibujar y a dibujar. Como a la media, hora dice, ya lo tengo. Y yo miro el dibujo. Era un niño como de su edad velo rubio, blanco, de ojos grises. Me extrañó mucho que le pusiera los ojos grises. Y me dice, es que yo lo vi en mi mente. Digo, bueno, pero el niño debe tener un nombre. ¿Cómo hago para ponerle nombre? Digo, cierra tus ojitos y pregúntale, ¿cómo se llama? En menos de dos minutos me dijo se llama Gabriel. ¿Y cómo hago para que esté vivo? Digo, sopla el dibujo. Raulito sopla el dibujo y dice: Memi, no ha pasado nada. Digo, es que falta algo muy importante. Dime qué falta, Meme. Digo yo: ese amigo tuyo tiene que tener un soplo de vida. Sopla y volvía y soplaba. Digo, pero tienes que decir unas palabras mágicas. ¿Cuál? Digo, las que te lleguen a tu mente. De repente dice: Yo la tengo. Digo, ¿cuáles son las palabras mágicas? Dice, Tirtilín. Digo, dilas. Y el niño coge el dibujo y dice, Tirtilín. Yo quedo expectante, casi sin respirar. Y de repente Raulito dice, ahí está el niño que dibujé en el papel. Yo quedé que no me atrevía ni a moverme. Tú lo ves, Memi, digo, no, porque se lo vas a ver. tú dices, pero él me acaba de decir que tiene poderes inusitados y que vamos a viajar al pasado y después al futuro. Yo no sé por qué, pero quedé como paralizada. ¿Por qué en mi afán de diversión podía afectar la salud mental de un niño. Fui a consultar a mi amiga, la psicóloga Elsie, y ella me dijo, no, la figura del amigo imaginario es beneficiosa para los niños solos, porque les enseña a compartir, les enseña también a desempeñarse en compañía de otras personas, a socializar. Digo, ok, está muy bien, me parece me parece muy bien me voy para mi casa y como a las 5 de la tarde yo oigo la voz de Raulito que me llama por teléfono Memi, ¿cómo estás? digo yo, Raul ¿quién te marcó el teléfono? dice Gabriel digo, no me mientas fue Nana, dice, no, no, fue Gabriel digo, ok, está bien yo le pregunté a la Nana llame, ¿tú me llamas dice, no, no le dije más nada pero al día siguiente me llama Ailín que estaba muy extrañada porque Raulito era flojo para hacer las tareas y ahora estaba muy responsable había mejorado su desempeño y que la maestra le había comentado que las tareas veía dos letras y él me dijo que era un secreto contigo yo le pregunto a Raúl Digo yo, Raulito, ¿quién te ayuda a hacer las tareas? Dice, Memi, tú sabes que es Gabriel. Digo, ok, vamos a jugar la escuelita y tú vas a hacer la tarea. De repente yo veía que hacia la silla de al lado él pasaba el cuaderno. Yo me reí la, la inocencia del niño. Cuando terminan yo para ver la tarea había dos letras. Yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? No puede ser. Bueno, yo te voy a visitar el sábado. El sábado lo visité. Me dijo que Gabriel le había dicho que íbamos a hacer un viaje en el pasado porque era la forma de él ayudar a la familia. Yo le digo, perfecto, me parece bien, pero yo iba manejando por Paitilla. De repente me distraigo y me paso al car carril contrario. No sé, no sé si me paralicé o qué, pero no me dio por frenar. Y siento una presencia extraña y alguien que me pisa el pie, freno y cojo mi carril. Cuando me voy a bajar en mi casa, la sandalia estaba rota, estaba pisada uno de los eventos, digo, estoy tan impresionada que estoy percibiendo cosas que en realidad no están pasando. Bueno, yo estoy en la casa, llego a la recámara y veo una carta. Digo, pero ¿quién me dejó esta carta? Abro, todo eso en la creación literaria, porque acuérdense que Raulito, Raulito me hacía exigencias y yo puse ese recurso que Gabriel me escribía, me decía que no me asustara que él había venido con una misión y era sanar las heridas de la familia y que esas heridas, ese sufrimiento estaba en el pasado y que íbamos a ir a visitar al abuelito de Raulito. Ese fue un recurso que yo creé durante toda la narrativa de Travesías Mágicas. Pero yo tengo un sueño. Esa noche yo sueño con mi papá. Que mi papá me decía que Gabriel podía ayudarlo a superar un sufrimiento que él tuvo desde niño. Yo despierto, me doy cuenta que estaba soñando, que no era parte de la novela. Yo tengo la impresión de que no estaba sola. De repente yo siento que alguien palmotea. Digo, ¿pero quién es? La voz de un niño cantando una canción de cuna. Yo abro los ojos y veo a un niño de cinco años rubio de ojos grises. ¿Será que seguí con el sueño? ¿Era parte de la creación literaria? ¿Quieren continuar con estas anécdotas? sígame por mi canal de YouTube y dele click a la campanita y se va a enterar qué parte era creación, qué parte era sueño, qué parte solicitaba Raulito, en fin, todo, todo se fusionó para dar una novela que le ha gustado a chicos y grandes. Hasta pronto y un abrazo.